En este video quiero mostrar cómo poder importar columnas del plan de evaluación de un grupo que ya impartí o un grupo que estoy ya impartiendo, donde ya lo configure, a otro. Algo que es muy importante para que esta función eh, logre su propósito es que todas las tareas deben tener el mismo exacto nombre entre los dos grupos del que quiero traerme las columnas del plan de evaluación y en el que quiero que aparezca. Que ese es mi caso. Yo ya tengo preparado eso, un grupo donde yo ya construí mi plan de evaluación, que es justamente este. Y este es el grupo 3 y ahí están mis columnas ya de, del plan de evaluación con mis actividades y mi evidencia y me quiero traer esta misma organización y estas mismas ponderaciones y esta misma fórmula de cálculo, me la quiero traer también a este grupo número 1, del grupo 3 al grupo 1. Entonces, los pasos para hacerlo. En el grupo de destino, vamos a ir a la opción que en el plan de evaluación, la parte superior derecha, damos clic como si quisiéramos agregar una nueva columna, pero ahora vamos a dar clic en importar columnas. Ya que le doy clic en importar columnas, me aparece esta opción que me pregunta un ID del curso de origen. Ese ID me voy a ir al curso del que me quiero traer las columnas, que ya lo tenía aquí abierto, mi grupo número 3. Y ese número es justamente el que se encuentra justo después de la palabra courses en el la url es un poco más fácil también ubicarlo si me quedo en la página de inicio y ahí lo veo que ahí sigue este numerito de aquí que es el mismo que tenía en la, en la página anterior entonces copio este número 100147 en mi caso lo copio me voy otra vez al curso donde estaba trabajando donde quiero importar las columnas lo pego lo escribo mi, 100,147, le doy clic en ingresar y aquí me dice, el grupo que encontré con este ID es este, MPFP, un modelo por competencias, grupo 3 y sí, de ahí es donde me lo quiero traer y me da una advertencia de que este no es el curso o eh, la plantilla del curso, que no es el blueprint o semilla lo cual es correcto, lo quiero traer de uno que ya impartí a este que voy a impartir entonces, le doy clic en importar para que esto empiece a trabajar. Y el proceso puede tardar 30 segundos, puede tardar un minuto. Aquí tuve mucha suerte y fue muy rápido, pero en, el, en algunas ocasiones puede tardar algunos segundos más. Y ya terminé. Ya tengo mi plan de evaluación eh, importado, copiado de un grupo que ya impartí, donde ya me funcionó mi plan de evaluación a este grupo nuevo sin que yo tuviera que volver a construir mis columnas ponderadas ni mi columna final. Espero que estos pasos les ayuden a en el futuro eh, crear o tener organizadas sus columnas del plan de evaluación entre grupos que imparten, eh, entre materias o bloques o semanas TEC que imparten recurrentemente. Les deseo el mayor de los éxitos.